¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Daniela y el día de hoy toca una reseña. Oigan, estoy bien feliz por dos cosas. Una, porque estamos estrenando escenografía, entonces se ve bien bonito. O si sea, ustedes no ven como las luces, pero se ve bien padre. Y la otra es porque estamos estrenando sección nueva. Como pueden ver en el video anterior, se estrenó una sección y la verdad es que estoy muy emocionada. Porque con esto se vienen muchos más temas, muchas más cosas que quiero compartirles. Pero bueno, este video es exclusivo de libros. Y hoy toca una reseña porque ya quería hablarles de este libro. Este libro ya tenía un montón que quería leerlo, pero por una u otra situación no podía. Porque pobre. Entonces ocurrió una situación aquí. Porque Fer, no los libros de Fer, no confundan, sino este Fer lo recomendó abiertamente Y fue como, lo voy a leer, ocupo leerlo Y ya después, cuando ya lo tuve, mucha gente sí me estuvo mandando como mensajitos Como, ay, ese libro está bien padre, te va a gustar, que no sé qué, y así, bla, bla, bla Entonces me llenaron de muchas expectativas y fue como, wow, realmente tengo que leerlo Tengo que tenerle el tiempo para hacerlo y pues eme aquí con esta reseña. Como ya pudieron ver en el título de aquí abajito, les voy a hablar de Corazones Solitarios de Elizabeth. Para este punto se supone que ya todos saben de qué va este libro, pero si no es tu caso y tú vives debajo de una piedra, te lo voy a contar. Este libro trata de una chiquilla que decidió, así nomás, bueno no más, decidió que iba a fundar un club de los corazones solitarios. ¿Por qué? Porque ella sabe de dónde viene y para dónde va. ¿Por qué? Porque ella ama a los Beatles. ¿Por qué? Porque le rompieron el corazón. Básicamente es porque realmente le rompieron el corazón. Y decide hacer un club de corazones solitarios. ¿Por qué ese nombre? Una, porque ella es fan de los Beatles y sus papás también. Entonces como que quiso relacionarlo y dijo, bueno, este me queda, este va. Y aquí es donde la cosa extraña comienza. Porque pues era el club para sí misma, pero sus amigas las más cercanas supieron de esta onda y dijeron ay pues yo también me quiero también me quiero integrar, o sea un club donde no te dejan salir con chicos donde no tienes que tener novio donde tienes que hablar de hombres pero eh, como que ay es que me cae mal y él me rompió mi corazón y así cosas así y como que entre ellas se van ayudando o sea está como bien bonita la situación la cosa empieza a tomarse divertida porque se empieza a hacer un poco más grande Entonces estas, este grupo de niñas empiezan a tener reuniones en la casa de Penny Y sus papás como que bien felices porque sus papás son fanáticos de los videos Entonces encantadísimos ellos porque el club tiene el nombre de uno de los alumnos de ellos Entonces como que, ay sí hijas, no reuniones que tú quieras Ahorita te traigo papita, refresquita, que la cosa, que aquello Entonces sus papás piensan que lo que están haciendo está bien pero nunca preguntan por qué, o sea, por qué ese nombre o, o qué realmente estaban haciendo y así. Y comienzan a tener como problemillas en la escuela porque empiezan las divisiones como hombres y mujeres, pero mal plan, porque ellas hacen hasta un decreto de que no va a salir con ningún hombre, no va a tener ninguna cita y todos los hombres son aborrecedores y no sé qué, o sea hacen una carta, conforme van pasando los días como que le van agregando más cositas que no se puede hacer y la cosa está chida, de verdad está, está padre, yo me divertí un montón les digo, este libro me hizo recordar muchísimo mis tiempos de secundaria cuando básicamente uno trae este chip como que si te rompen el corazón es como, oh, yo no quiero saber nada del amor, aléjense todos de mí y realmente yo era así en la, en la secundaria, estaba bien boba y este libro me encantó bastante, o sea, me hizo recordar muchísimo la secundaria, mis amistades, las cosas que hacía, las cosas que no hacía, mi primer amor, mis primeras amistades, o sea, todo eso. La verdad es que es un libro muy bonito y siento y creo que cualquier persona a cualquier edad lo puede leer. Eh, estuve leyendo por ahí algunas reseñas de personas que no les gustaron porque era muy predecible y obviamente... Pues es un libro muy predecible, muy cliché, y ya más o menos sabías, a mitad del libro ya sabías como el desenlace, como lo que iba a pasar y todo eso. Pero la verdad es que a mí me encantó, me terminé enamorando de los, de los personajes porque son muy lindos. Hay situaciones en las cuales me gustaron como que a Penny le invitaron a un concierto de los virus no los virus reales, sino... Que son personas que imitan a los Beatles, entonces ella como encantadísima. O sea, me gustó bastante este libro y realmente la recomendación de Fer es válida, 10 de 10. La temporada en que lo estuve leyendo me gustó aún más porque tiene como ambientación de otoño más o menos y yo como en esa temporada estuve leyendo el libro. De hecho, terminé de leer La Ladrona de la Luna y después... Empecé a leer este libro y fue como muy bonita la cosa, de hecho hasta me encantó el final Les podría decir, pero si ustedes no han leído este libro, de verdad es que tienen que leerlo Tiene cosas muy bellas, como que sus papás son súper fanáticos de los Beatles Y que tanto llegó el fanatismo que a sus hijas les pusieron nombres de las canciones de los Beatles como Penny eh, Entre otros, pero no, no recuerdo muy bien y también que sus papás son como bien estrictos en que ¿Cómo que vas a ir a un tributo de los virus? O sea, no, no lo aprobamos o cosas así La verdad es que me gustó muchísimo Igual hasta las amistades en esta transición de la adolescencia Cuando te rompen el corazón y no quieres saber nada más de la vida Y sigues así como que ah, nadie lo va a hacer caso porque todos son iguales y así La verdad es que te terminas dando cuenta que no Y es un caminar muy bonito en esto, entonces sí, me gustó mucho este libro y la verdad es que ya tenía rato que quería compartirles sobre esta lectura, pero el video que yo había hecho no transmitía lo que yo quería dar a entender, entonces espero que este sí, si planean leerlo, neta, léanlo, léanlo, de verdad, no se ataba nada, yo creo que un fin de semana... Si no tienen mucha tarea, si no tienen mucho trabajo, de verdad, les va a gustar este libro. Eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, mucho esta reseña. Esperen más reseñas por ahí, ya tengo algunos libros que quiero reseñar, algunas otras cosas que quiero hacer, y pues nada, espero que les haya gustado. <risa> espero que les haya gustado mucho este video, y nos vemos en el siguiente. Adiós.